Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy tenemos eh, novedades, rumores, bueno, un poco de todo, ¿bien? Pero lo importante es que puede que se venga, es un rumor que se, que se, que se dice por ahí, que se comenta nada más eh, No hay nada de manera oficial aún um, Y que existe la posibilidad de que venga a nuestro querido World of Tanks PC La eh, rama húngara, ¿bien? Aquí tenemos algo que se está mostrando, uh, esto no se sabe bien si es uh, hecho por algún fan o lo que sea, pero bueno, aquí están, digamos, lo que tendría que ver con la rama, con la rama húngara, que sería la próxima, sería, hablo en potencial, porque aún no, no hay nada, ya les digo, no hay nada de manera oficial, ¿bien? Eh, una pequeña historia, estamos aquí en Armored Patrol, Bien, esta página que siempre trae noticias, novedades y cuestiones del mundo de World of Tanks. Hungría comenzó a desarrollar tanques en 1934, el primer vehículo que entró en servicio fue el B4. Eh, en el periodo anterior a la guerra, Hungría se unió a las potencias del eje. La producción en masa de los carros blindados Xava, los tanques ligeros Toldi y los tanques medianos Turán Comenzó en 1938 con base en la licencia modificada del L60 y el T21, en este orden. Durante la guerra, el Ejército Real utilizó las variantes mejoradas de estos vehículos con armamentos más poderosos y armadura más gruesa. Eh, dice que hicieron el Toldi y el Turan. Y el siguiente vehículo nuevo fue diseñado en, 1900, diseñado en 1943, ya que los ingenieros habían podido estudiar el Panzer eh, V. Ok, um, El nuevo tanque fue designado como TAS. Pero los dos prototipos fueron destruidos por un bombardeo en 1944 eh, Justo antes de que pudieran instalarse de las torretas Después de la guerra, Hungría fue ocupada por la Unión Soviética Y el gobierno creó el ejército por, eh, popular húngaro Que estaba armado con tanques eh, soviéticos como IS-2, IS-3, T-54, T-55 O más tarde, después de la revolución del 56, el T-72. Bueno, acá tenemos un poquito... Un, algunos adelantos. Básicamente que nos muestran cómo podría llegar a ser un vehículo. Bien. Eh, de esta supuesta rama húngara. Vemos cómo tiene la munición detrás de la, de la torreta. es medio tiene la forma como de un Panther, podríamos decir. Bastante alemana, ¿no? Las, las líneas... Eh, rectas una mezcla entre... Creo que es una mezcla entre lo, un polaco, un alemán, un húngaro, un poquito de todo, ¿no? Um, el potencial árbol tecnológico húngaro, eh, he marcado los tanques sobre los que Warramin ya tiene información con una marca naranja. A ver, no sé si van a lograr verlo bien, voy a tratar de, de, de expandirlo lo más que pueda. A ver... Esperen que yo me achico aquí. Lo que pasa es que está muy pixelado porque, digamos, no es una imagen que tenga mucha calidad, ¿ok? Entonces eh, entiendo que no se vea del todo eh, igualmente estoy tratando de demostrárselos ahí de la mejor manera que se pueda bien bueno espero que se logre ver algo eh, tiene como yo te digo esa esa tiene como una mezcla de ramas no pero podemos ver que arriba los TDS, eh, el tier 6 sería el 43 m el tier 7 44 m TAS, rlb el tier 8 el 44 m el tier 9 el str mbt prototipo el tier 10 td str mbt el tier 10 mediano sería uh, el p 100 que es como una especie de beca 100 con una torreta tipo como si fuera la del 60 tp algo así pareciera todo muy raro p 88 el tier 9 sería eh, y supuestamente estos que están marcados con amarillo son los que Wargami ya tendría tipo algún tipo de, de, de, de, de información, ¿no? Pero como les digo, siempre hablando en potencial, chicos, no hay nada confirmado aún. Y después tenés el PSZH2K23, que sería el ligero de tier 10. El PSZH2, el tier 9. El 6x6, mira como si fuera el Lynx, 6x6. Eh, el tier 8. Después tenés el STR. A, A, A, C barra 12 del 40M, Hunor, el 43M Turam. Bueno, básicamente son eh, algunos de los posibles vehículos, ¿bien? Que nos podrían estar llegando eh, no se sabe cuándo, la verdad. Así que, bueno, chicos, eh, ahí salimos de la imagen. Era más que nada para mostrarles un poquito lo que tenía que ver con el árbol tecnológico, ¿ok? Después dice preguntas frecuentes: Toldi 3 en el nivel eh, 4. Lo sé, el Toldi 3 ya está en el juego como un eh, Tier 3 Herman eh, Premium Light, un, un vehículo premium eh, ligero alemán. Tiene tan poca potencia que nadie quiere jugar con el vehículo, pero históricamente el Toldi 3 podía hacer frente fácilmente a la mayoría de los tanques ligeros T4. El cañón de 40 milímetros con una penetración de 64 milímetros es mejor que el 70% de todos los cañones de tanques ligeros del nivel 4. Aunque la velocidad de disparo y el manejo de armas, por supuesto, deben mejorarse al nivel del BT-7. Turán 3 en el nivel 6, el medio Herman eh, Gift de nivel 5 es la versión del prototipo del Turán 3. En cuanto a su cañón de 75mm de largo, no tendría poca potencia. Eh, más del 80% de todos los me medicamentos T6, de los medianos será, tiene un cañón. La traducción es bastante triste. Eh, un pequeño spoiler de las características. Bueno, acá tenemos algo, ¿ves? Es tipo como... Es lo que supuestamente podría llegar a ser, ¿bien? Um... Daño haría 135, el Turán de tier, de tier 6, ¿bien? El 43M Turán 3. Hace 135 de daño, haría en, en potencial, penetraría 150 con AP y tiraría APCR con 198. En tier 6 no está mal, pensá que la mayoría tiene 194 más o menos. Bueno, por ejemplo el Cromwell tiene 202, pero está bien, no está mal, digamos. Eh, tiempo de recarga en 4.2 segundos. Eh, dispersión de 0.36, cierre de retícula de 2.3, eh, menos 10 de depresión, más 25 de elevación. 940 puntos de vida está bastante bastante bien. Pensá que es un medio. Eh, 80 y 80 bastante, además de manera recta, con lo cual seguramente le entraría todo. Eh, máxima velocidad 43 kilómetros por hora, 18 en reversa. Potencia de 260, lo que le da una potencia específica de 13. Bastante bastante lentardo sería, no sería bastante lento, podríamos decirlo. Eh, TAS en el nivel 8, en el árbol de... Eh, estaba leyendo la policía de Sagitario. En el árbol de Carica, historiador, he encontrado eh, el MBT de Straussler en los archivos del Museo de Tanques de Bovington, El prototipo TAS está en el en el, la T6. Sin embargo, en nuestra propuesta el Turán 3 es el mediano de Tier 6. Entonces el TAS original, nivel 7 de Carica, será nuestro prototipo Tier 7. Acá muestran como una imagen ahí el MMM el 44 tas ¿bien? Um, bueno, acá mandan una, digamos, lo que tiene que ver con la, con la parte histórica de 100 milímetros de los, de los diferentes cañones. Um, bueno, básicamente eso, chicos. Esa es, es, es esa la cuestión, ¿no? Para que vayan viendo de qué podría eh, llegar a... Ahora, porque no. Bueno, eh, ¿de qué podría eh, ser la próxima rama ¿no? que estaría eh, por venirse al juego? Ya te digo, no hay nada confirmado por parte de Wargaming, no hay nada eh, oficial. Pero bueno, son rumores que se están corriendo y más que rumores se ve que hay algún tipo de trabajo detrás de todo esto. ¿no? Entonces está bueno, está bueno por lo menos estar al tanto de lo que se podría llegar a venir dentro del de juego. Y más este tipo de imágenes. Que puede ser que obviamente estén editadas, eso no, no, digamos, no, no modifica nada, pero que sí está bueno, ya te digo, me parece que está bastante interesante no de siempre estar en la vanguardia de lo que tiene que ver las noticias de World of Tanks. Así que bueno, queridos amigos, les mando un saludo eh, gigante, les agradezco por estar del otro lado. Síganme en las diferentes redes sociales, dejen acá un like a este video si les gustó, like, dedito arriba, que siempre es importante. Y pueden seguirme tanto en Twitch como en Instagram, en Instagram estoy como Nando-Capo, eh, ok, y en Twitch directamente es barra Nando-Capo. Así que bueno amigos, les mando un saludo gigante, cuídense y que tengan un hermoso día. Nos vemos en la próxima. Chau chau.